Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Fíjense, la Corte de Apelación de Santo Domingo elevó el pasado viernes la condena de 5 a 8 años de prisión a Félix Rodríguez. Todo mundo lo sabe, exalcalde de acá de San Francisco de Macorís por el tema del desfalco millonario del ayuntamiento. Se habla de una malversación de 400 millones de de peso. Esa misma corte también bajó de 8 a 5 años de prisión a Gerson Lizardo, encargado de nómina de entonces de esa administración del ayuntamiento y un pago de 10 millones de pesos. Está con nosotros Gerson Lizardo para hablarnos, contarnos y conocer su opinión en torno a esta sentencia. Buenos días, bienvenido de mañana. Buenos días, Gerson. Eh, buenos días, Raquel, Francis y Fulvio. Y buenos días a toda la audiencia de este programa. De mañana. ¿Cuál es tu primera opinión en torno a esta sentencia? Bien, eh, como se conocía una decisión de primer grado el Tribunal Colegiado de Santo Domingo la segunda sala había emitido una decisión que a todas luces eh, indicaba eh, vicios eh, contradicciones eh, falta de motivaciones y en ese sentido todas las partes del proceso recurrimos en apelación a esa decisión tanto los creyentes particulares el Ministerio Público y los imputados. Es decir, que es una decisión que no había satisfecho ninguna de las partes en el proceso. En ese sentido, nosotros entendíamos en esa oportunidad que indudablemente, en el mejor de los casos para esa decisión, debió ser anulada y enviarse eh, a un nuevo juicio y ver los méritos entonces que estábamos nosotros invocando en el recurso de apelación. Eh, pero lamentablemente no fue así, eh, la corte como una decisión eh, soberana, como un órgano eh, soberano tomó su propia decisión y ni fue anulada la decisión sino que fue anulada pero para tomar una decisión de ello particular y entonces ahí es que se produce el cambio en la condena contra el ex exalcalde, eh, el, la condena de nosotros y la inclusión de la ex tesorera, la señora eh, Fiordalice Genao, que no estaba porque había sido asuelta eh, de toda responsabilidad, eh, porque el tribunal sí eh, había establecido, el tribunal del primer grado, que al no constituirse eh, ni el desfalco ni la sustracción de fondos públicos, eminentemente entonces que la el tipo penal que se le pudiera atribuir a la ex tesorera, entonces no estaba configurado y por eso entonces se había producido una sentencia solutoria a su favor. Eh, la corte entonces revocó esa decisión y decidió entonces eh, condenarla a cinco años mediante una modalidad de eh, prisión domiciliaria y eh, el trabajo social más una... 200 horas una 200 social. horas. ¿Y mala, cinco millones? Oh, sí, mala multa a favor del Estado uh -huh. Dominicano. Licenciado Gerson, ¿van, ¿van sus abogados a usar los recursos disponibles en la justicia a raíz de esta sentencia? Eh, sí, eh, todavía nosotros no tenemos a mano eh, la decisión de la Corte de Apelación, porque eh, fue una decisión motivada eh, en voz, como, como se le conoce, uh -huh. que para tantos recursos de apelación que habían intervenido en esta Corte de Apelación, eh, la Corte lo pudo resumir en tres minutos tanto para rechazar los recursos de apelación que los imputados habíamos sometido, como para motivar y fundar la decisión entonces que ellos tomaron y acoger el recurso de apelación del Ministerio Público, en el que solicitaba el aumento de la pena, fundamentalmente para eh, el exalcalde. Y eh, el caso nuestro, pero la Corte se lo rechazó. Eh, teniendo la sentencia entonces a mano ya para nosotros ver las motivaciones, Indudablemente vamos a recurrir en casación, eh, ver cuáles son las situaciones que se dieron Pero de antemano hay un elemento importante en esa decisión Y es que ellos configuran el delito de asociación de malhechores uh -huh. Y es bueno destacar, eh, tipificado en el, en el Código Penal uh -huh. Dominicano Que para los funcionarios públicos no es aplica aplicable ¿Por el término asociación de malhechores no, Porque de eh, lo que aplica son colisión de funcionarios porque para los funcionarios públicos y empleados de la Administración del Estado, tú no puedes decir que una es, un alcalde se va a confabular con una tesorera, porque están obligados a convivir, por lo menos mientras el tiempo... Trabajar juntos. Trabajar sí. juntos. O sea, no cabe. La, la tipificación... O sea que el término fue mal utilizado. Mala empleado. O sea, y, no, y una de carta a la otra. Ya. O sea, cualquiera de carta a la otra. Eh, entonces, el, el, el, el tipo penal, Asociación de Amedechores, está configurado para las propiedades privadas, en contra de los particulares. No está para la, los funcionarios y empleados Gerson, públicos. Vamos a desglosar un tanto origen. Existe un desfalco de 400 millones de pesos en San Francisco de Macorís. Eso no se aprobó en el tribunal. Eh, si usted revisa el contenido de la auditoría y de la acusación del Ministerio Público y de los creyentes, eh, que dicho sea de paso, la constitución en actor civil de los querellantes particulares fue rechazada por el tribunal, tanto del tribunal de primer grado y confirmada por la Corte de Apelación. Aunque hay un elemento que ellos dicen que se les rechazó la, la parte indemnizatoria, pero que la parte penal, eh, dicen los querellantes particulares, que le fue acogida. Pero como le decía al principio, una sentencia en voz motivada en tres minutos. No no Ay, no, da. no da lugar sí, no, no se aprobó la malversación De los fondos no, Entonces, po ¿por qué le condenan? Bueno eh, Hay un, un primer elemento que configura En la asociación de malhechores Y eso está claro, el código penal artículo 2, 265 266, todo lo establece muy claro Para cuáles eh, Personas está configurado Ese ilícito penal Y para cuáles actuaciones En contra de las propiedades privadas y en contra de los particulares. Para la función pública, para la administración pública, está lo que es coalición de funcionarios. Y ese tipo penal, ellos no lo establecieron. Licenciado Gerson, hay dos casos en este juicio que se viene dando juntos. Que incluso el mismo alcalde pidió... En su momento, a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas, creo, y al PETCA, para que hiciera investigación al respecto, porque hay una acusación directa contra usted en el manejo de la nómina con relación a las tarjetas de pago de, lo, de los empleados. Eh, ¿Eso lo involucra directamente a usted? Eso más se conoció en los medios de comunicación, pero no en el tribunal. O oh. Esa parte de esa denuncia, de esa no acusación, de una denuncia que se presentó, no está contemplada en la acusación. Yeah. Eh, claro está, la Cámara de Cuentas hizo una auditoría y al, al producirse una, una decisión, un informe final de auditoría, entonces ellos eh, no hacen eh, imputaciones propias a ningún tipo de persona, ni a funcionario en particular, sino que ellos remiten ese informe final de auditoría con las observaciones y con el informe legal a la Procuraduría General de la República y son esto entonces que determina... Pero, pero hay una acusación directa contra... Sí, hay una, hay una, claro, hay una imputación, pero no la que sale, no la que sale del ayuntamiento, la que sale de las alcaldes, es la que hace el Ministerio Público. Esa denuncia, por eso lo decía, además se quedó en los medios de comunicación, no fue presentado al tribunal, incluso el propio Ministerio Público había depositado una cantidad de personas, de testigos a cargo, para ellos es fundamental a esa decisión. Y fueron dos personas al juicio de fondo. Y es bueno que se conozcan, dos personas. Y uno de esos testigos estableció, primero que el Ministerio Público le falsificó una firma en su interrogatorio. La persona lo dijo en el tribunal. Y nosotros inclusive tenemos eh, los cortes, porque lo presentamos en nuestras defensa material, lo que dijo cada testigo que llevó en el Ministerio Público. Y otro había dicho, yo no la otra persona que fueron 21 testigos que ellos presentaron a cargo y solamente pudieron llevar dos después de haberse producido 12 o 14 aplazamientos en la audiencia de fondo a solicitud del Ministerio Público y de los Querellantes y el otro testigo que la fiscalía establecía, que supuestamente el, el alcalde se había confabulado con él para sustraer fondos públicos, esa persona dijo que no, que en su vida había visto a Félix, pero exclusivamente en el tiempo que duró en el ayuntamiento, porque era el alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, pero que esa era una información totalmente falsa. Que él estuvo en el ayuntamiento nombrado, pero para ejercer una función, no para confabularse con nadie. En la, en la parte de, de mi pregunta, respecto al desfalco de 400 millones de pesos, recientemente tuvimos aquí a Silvestre Abreu, yo quiero que usted me conteste dos. ¿Quiénes les acusan? y quienes se constituyeron en contra de usted y de Félix y los demás. Y si, como dice Silvestre, que él tiene datos de alrededor de 239 millones de pesos que faltan ahí. Mira, lo primero que ni el Ministerio Público ni ellos como creyentes establecieron cuál fue el monto del supuesto de Falco. Y tú no puedes acusar a un funcionario público o a una cantidad determinada de funcionarios públicos de un defalco, ellos dicen ascendente a la suma de 400 millones de pesos. O aproximadamente 400 millones de pesos. Y eso no es un monto, es una estimación. Y una estimación pudiera, en este tipo de proceso judicial, convertirse en una especulación. Porque tú no has determinado, tú no has especificado de cuánto ha sido el monto del supuesto defalco, Ni el Ministerio Público ni los creyentes establecieron eso. Solamente se quedó en un discurso. De ello alegar, de alegatos de alegar. Y eso nunca se pudo comprobar. Y lo de silvestre a nosotros nos sorprende porque él esperó entonces. Eh, la etapa procesal para eso no lo sometió a, a, al nivel contradictorio. Y debió, si tenía prueba de eso, debió presentar sus elementos de prueba y eh, ofertar cualquier tipo de eh, evidencia que tuviera lugar a comprobar ...la existencia de un supuesto de Falco... ...lo de Silvestre fue igual... ...y mira que su, se le rechazó su constitución en actor civil... ...esa era la parte que le hice la se, primera pregunta... ...se le, se le, se le Respecto rechazó... ...respecto a lo acusa y si ellos son parte del proceso... ...bueno, en primer grado... Eh, se, ...se le fue rechazada su pretensión... ...inclusive uno de los motivos de su, de su recurso de apelación fue ese... ...que se le había rechazado... ...tanto la querella en, en constitución en actor civil... Como, eh, pero él vino so autor... aquí como airoso, como si fuera el que ha, ha logrado la sentencia de ustedes. No, no, no. Ellos eh, se fuerzas... Es decir que ahí, mientras él recibía la sentencia este viernes, él Entonces, estaba... estaba procurando que se le incluyera... Como como, a, querellante. Como, querellante, como querellante, porque el, no estaba como creyente No estaba como creyente Ellos estaban asistiendo por su cuenta. Ellos, no, no. ellos habían, ah. se le había admitido en la audiencia preliminar su querella. Okay. En, el, en el juicio de fondo se les rechazó sus pretensiones y uno de los motivos de ese recurso fue eso. Ah. Pero la corte le confirmó la exclusión de su constitución. Ahora. Y, ahora sí. Está excluido. Está excluido. Pues no tiene calidad para hablar con tanto... Eh, en todo, inclusive, usted recuerda que había una cantidad de personas y de regidores que estaban. Eso su... es otra pregunta, pero no sé si. Vamos a permitir que Doña Felicia entre con el. Queremos café, esa que, con el café para continuar esta conversación. Usted ha dicho en varias ocasiones en esta conversación, entonces que no se hizo un proceso. Formal ni creíble de levantamiento de información. Buenos días, Felicia. No se, no, el PETCA no lo levantó la información, la Cámara de Cuentas en su auditoría tampoco levantó la información azul. de manera correcta. Todo es lo que usted todo, dice. Todo o sea, se no violó. se pudo justificar Gracias. y convencer, o sea, de que hubo realmente un desfalco. No pudieron demostrárselo al tribunal. Entonces, bueno, pero hay una sentencia, recuérdese que no se que entiende lamen eso. Lamentablemente en este país, lamentablemente en este país, eh, no todos los jueces son igual que los, los jueces del segundo tribunal colegiado del de municipio aquí. de San Francisco de Macorís. Muy bien. Los jueces al final eh, entienden que son empleados públicos y que protegen más su función de servidor público que la famosa independencia judicial que muchos años, que por muchos años se ha estado hablando. Esto que algo y no agradable. es verdad, y yo lo he, he dicho que ningún juez de Santo Domingo, que ni conoce a Félix, que ni conoce a Fior, ni mucho menos me conoce a mí, se va a echar una vaina, de que por una de emitir una decisión acorde al derecho. Si usted revisa la decisión de primer grado, usted se dará de cuenta, las mismas contradicciones que tiene la decisión, usted sabe lo que decir, por ejemplo, en el caso nuestro, la decisión de primer grado, dice lo siguiente, mira que en el caso de Gerson Lizardo, fue verdad que no se confabuló ni con Félix ni con Fior. Él se pudo, o sea, dicen los jueces, no, no la acusación, él pudo haberse confabulado con gente que, que fueron funcionarios del ayuntamiento pero que no están en el proceso. ¿Cómo quién? Ellos alegaron de dos funcionarios, yo no lo quiero eh, eh, mencionar ahora. Mm. Dice, dice la acusación, eh, dice la sentencia, no la acusación. Y yo le voy a hacer una pregunta, y eso es la función de un juez. La función de juez no es una función persecutora. No. Además, no, si el Ministerio Público no presentó a una cantidad específica, a un funcionario de manera específica, en una acusación, no pueden los jueces hacer ese papel. No pueden hacerlo los jueces ese papel. Aquí alegaron inseguridad para llevarse el caso para Santo Domingo. ¿Por qué inseguridad? Bueno, esa... No fue una petición de nosotros, aunque nosotros no nos opusimos y siempre establecimos que donde se entendiera íbamos a conocer el proceso. Esa si fue la posición aquí, de ustedes. Sí. De la parte de usted. La parte no de sí. Si lo que eran conocidos... No la de Félix, no de la de la tesorería, No, recuérdense la que en ese momento se produjo un tiroteo sí. al ayuntamiento municipal, un tiroteo al busto de Duarte, que está aquí en la avenida Antonio guzmán Fernández, sí. más los niveles del de dispositivo... Eh, militar y policial que había des que desplegar en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, propio de una sociedad franco-macorizana muy activa. Nosotros respetamos eso. Eh, una de las partes sometió a la Suprema un recurso de una declinatoria por seguridad pública y nosotros entendíamos que donde se fuera a conocer el recurso, uh -huh. eh, la, no el proceso nosotros íbamos a estar presentes, no importa. Licenciado, si fuera en San Francisco ah, o fuera ah, pues, en la jurisdicción. Licenciado Gerson. La principal acusación que hay contra usted en este expediente, ¿cuál es? Eh, bueno, se acusaba que nosotros, conjuntamente con el alcalde, la la Tesorera y una cantidad de personas, nos habíamos confabulado para sustraer fondos públicos. Eso es lo que dice. En resumen, que supuestamente se habían contratado personas para nombrarle en el ayuntamiento y que esa persona... Supuestamente esos recursos no le entregaban a nosotros. Pero eso dice usted que no se pudo probar no el pudo juicio, probar. pero como por, quiera hubo condena. Hubo, es una cosa una, rarísima una, de una, la que pasa condena, por ejemplo, mire, ¿Qué es esto? Eh, ellos llevaron su testigo y, lo, y las declaraciones testimoniales, recuérdese y los amigos televidentes, que el Ministerio Público hizo su interrogatorio y prácticamente es un interrogatorio clandestino que hace la fiscalía discreto. Pero esos interrogatorios deben someterse al contradictorio en, el, en la etapa de juicio de fondo. Y cuando esas personas fueron al tribunal a declarar, 19, 21 personas, me parece, testigos de esa naturaleza, fueron totalmente contrarios a la declaración que ellos Tenían habían... Tenían como, como, como testimonio. Como testimonio. Totalmente, totalmente contrario. Es decir, Así, que dentro de lo que eran las pruebas o las... Eh, Alocuciones anticipadas que tenían ellos como firmadas en voces Dijeron otra cosa Correcto, no fue lo que habían declarado a la interrogatoria ante el Ministerio Público Cuando fueron al tribunal, que ese, ese proceso... ¿Y cuál es, fue la suerte entonces de ese... Los jueces, la, esa, la jueces lo rechazaron los jueces a, que, favor, ¿ustedes? a favor de nosotros ya. Pero eh, hay un informe, por ejemplo en el En otro caso de nosotros que nos configuran el delito de... Uso de documentos falsos, dice el tribunal de primer grado, que supuestamente había un informe del DICA en la que ese informe había establecido que se produjeron dos alteraciones de cédula. Pero tiene una, un elemento interesante ese informe. Primero que es un informe que nunca fue sometido como una prueba parcial ni una prueba al proceso. ¿Y se, entre y se entró. No entró. Ah. Ahora, ¿cómo llegó al tribunal? No sabemos. ¿De qué manera llegó al tribunal de primer grado? Y ellos establecen entonces que por eso eh, se produjo una duplicidad en la célula. Pero que resulta que en el ayuntamiento en ese momento habían 2.000, casi 2.000 empleados. Y ese informe roja supuestamente, porque nosotros nunca lo tuvimos a nuestra disposición, solamente lo vimos en la sentencia, supuestamente habían dos errores de célula. Pero que en cinco años esos errores de cédula habían eh, arrojado una diferencia en, los, en, los, en el sueldo de 11 mil pesos. Y en base a eso entonces el tribunal entiende que ciertamente dice el tribunal que, había que hubo una irregularidad. Okay. Pero ese, ese informe nunca fue, nunca fue sometido al tribunal ni a la audiencia, ni sometido por la partes creyente, ni por los, ni por el Ministerio mm -hmm. Público ni por los imputados y no sorprendió que estuviera eh, al final como un medio para sustentar la decisión del primer grado cuando fui, cuando fueron ustedes a pelación su defensa y usted tenían una idea de lo que podría suceder por lo que estaban presentando atacando la primer grado cuál era su expectativa Mira, nosotros decíamos que si en, se aplicaba derecho, en buen derecho, esa era una decisión de entrada que iba a ser anulada. Y que la Corte emitiera su propia decisión porque eh, hay una correlación entre la acusación y los medios de prueba. Tú no puedes vincular un proceso del otro. Y si fue en base a la acusación y en base a las pruebas aportadas... Eh, entendíamos entonces que debió emitirse una decisión absolutoria a favor de todos. Ese es mi criterio. Pero, como le decía hace un momento, eh, la Corte es soberana y tiene la facultad de tomar su propia decisión. Y eh, dejamos esa posibilidad, dejamos esas expectativas a un 50-50. Para no llamarnos a engaño, sí. porque sabemos... Eh, o por lo menos a juicio nuevo O por lo menos a un nuevo juicio eh, eh, en buen Dijimos en buen derecho Ahora, sí. en el peor de los casos para nosotros Entendíamos que debió ser anulada Y enviarse a conocer nuevamente. a un nuevo juicio Un juez dist distinto un, Porque un, de entrada Francis Y, y Raquel y, y Fulvio Es que nadie estuvo de acuerdo con la decisión Ni pudo satisfacer Al ministerio público Ni pudo satisfacer a los querellantes, Ni pudo satisfacer a los imputados la todo lógica, el mundo en contra. Todo el mundo en contra. Todo el mundo apeló a esa decisión. Pero esta corte de apelación ha desvinculado a la esposa suya. Es en que no, principio, no, no la ¿por qué se vinculó? No debió estar. ¿Por qué? No debió estar. ¿cuál es bueno, yo lo, yo lo dije en el juicio de fondo. El Ministerio Público, el PECA, Laura Guerrero Pelletier y Francisco Domínguez Brito, nos habían convocado a mí y a mis abogados a una reunión a la Procuraduría General de la República para que nosotros hiciéramos un acuerdo con el Ministerio Público. Y como el Código Procesal Penal te establece alternativa para tú llegar a un acuerdo con cualquiera de los imputados. 34 y demás. Nosotros establecimos dos cosas. Primero, que ni asumíamos responsabilidad de los hechos. Y segundo, que podíamos dar cualquier declaración en base a lo que nosotros entendíamos. Eh, pero, como no confiamos en el Ministerio Público, no confiamos en el Ministerio Público, le dijimos que cualquier acuerdo debió ser es por escrito. Yeah. Ellos no Oye, aceptaron no y como una medida de retaliación en la etapa de instrucción de la presentación de la acusación incluyen a mi esposa y la única qué? razón ¿Por porque era, la única razón era que ellos decían que ella trabajaba en el ayuntamiento y que no eh, justificaba, que ella cobraba y no estaba debidamente nombrada. Yeah. Y lo único que había que presentar era una constancia de que ella era el que para la luz de la administración sí. eso es una irregularidad. Sí, sí, de sí, que, sí. siendo usted funcionario, su esposa trabaja. Ah, en la misma, sí. Cintura. Pero, se, Ahí, se, se, pero, se. pero no, no es un tipo penal. No es un tipo penal. Okay. Okay. Licenciado Gerson, ¿espera en estos recursos que piensan someter ante esta sentencia salir al suelto de, de lo que Yo se creo cree? que al final sí. Si se aplica a buen derecho, si los jueces, en este caso la Suprema Corte, que no va a estar la presión que tienen los jueces de primer grado, para que ustedes sepan, en el año 2016... La corte, el, la jurisdicción penal de Santo Domingo, la jurisdicción penal de Santo Domingo. El juez que conoció la audiencia preliminar, no por este caso, sino por otros casos, fue desvinculado a la administración judicial, fue destituido. Los tres jueces que enviaron este proceso a juicio de fondo, que revocaron el auto de no a lugar y enviaron el proceso a juicio de fondo, los tres estaban siendo objeto de un, una investigación disciplinaria y a los tres los suspendieron y lo expulsaron de la administración judicial. ¿Cómo? Sí. El presidente y dos jueces más. Es decir, esa, ese despacho penal de Santo Domingo impera nerviosismo, impera inseguridad y los jueces en esa provincia... En este país, en la provincia de Santo Domingo, actúa en base a proteger su sueldo. Es decir... Ah, no, en proteger, no en base a la aplicación a de derechos y a garantizar la, la defensa de las partes. Ahí fue cuando usted se refirió al principio de esta entrevista. Al principio, claro. Que no todos los jueces son como los jueces de aquí. Exactamente. Ya. A eso era que nos referíamos todos. En esa, en esa jurisdicción penal en el año 2016 y entrando en 2017... Eh, Suspendieron y cancelaron a más de nueve o doce jueces. Me van vale a disculpar, Raquel. Quiero hacerte esto porque, como te hice una pregunta respecto a quiénes eran tus acu los acusadores de ustedes o quiénes llevaban la carga o la querella, porque tuvimos a Silvestre que ha estado llevando eh, con mucho ímpetu su, su, su ministerio, diría yo, su, su plan. Ahora bien, regidores. Que se querellaron contra ustedes, ¿cuál fue la suerte? Si permanecen, si están o si se. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, los regidores que estuvo, estuvieron como querellando solamente fueron hasta, la, hasta el proceso electoral. Ellos ¿Cómo fueron, así? Sí, sí. Ellos fueron hasta la audiencia preliminar, eh, cuando se conoció el auto, el recurso de apelación del auto de no al lugar, que se había emitido en contra a favor de nosotros que fue en abril del año 2016. Hasta esa fecha, una Permanecieron etapa... Permanecieron ellos. Ellos como creyentes. Ya en el juicio de fondo, hubo una parte que se retiró, otra parte de manera verbal eh, manifestó que no tenía interés y al final ni uno, ninguno fueron ¿Puede ser a la audiencia de fondo. ¿Puede ser persecución política, como ha dicho Félix? Yo no lo creo así. El, el, el señor Félix tendrá sus razones. Yo lo respeto pero yo no creo que es una persecución, una persecución política, el caso nuestro particular. Eh, no tengo, por una razón sencilla, yo no tengo elementos para, para poder fundamentar esa opinión de que hay una persecución política. Yo lo que sí es que hay un nerviosismo en el, en el tren judicial, ustedes lo conocen, eh, aquí han querido eh, poner en, un, en una situación muy difícil a tres magistrados que de manera valiente emitieron una decisión y eso entonces, a nosotros tener una sociedad eh, muy activa de algunos procesos, como el caso de la especie, eh, que ha tenido una connotación a nivel nacional, eh, los jueces al final se cuidan y esperan entonces, prefieren tomar este tipo de decisión y dirán ellos que otro lo resuelva más adelante. Finalmente, que yo creo yo creo que al final eh, tendrá que venir una decisión de revocar esa decisión eh, conocerse algunos elementos o que un tribunal decide y la anula de manera definitiva Finalmente, ¿hubo o no desfalco en el ayuntamiento? Bueno, eso no se pudo comprobar No, no, según tú No se pudo eh, no se ¿Hubo pudo... o no? No, para yo decirte si hubo o no, eh, debo tener algún elemento de valor La Cámara de Cuentas hizo una, un informe de auditoría eh, Yo no estuve en el tiempo que se hizo esa auditoría Pero lo que te puedo decir es que lo que se presentó en el tribunal no fueron elementos para determinar que hubo un desfalco en el ayuntamiento. Lo que se presentó en el tribunal como medio de prueba para fundamentar que hubo un desfalco en los fondos del municipio. En los, en los aspectos administrativos, mm. se concreta que hay debilidades en esa administración. Bueno, observaciones y, y incluso las, las La misma auditoría lo, lo indica. Sí, pero los, las faltas administrativas no son tipos penales puede decir, mira, eh, usted tenía presupuestado la ejecución de una obra y la ley le permite eh, modificar un presupuesto hasta de un 25%, pero usted lo modificó por un 50%. Tuvió una disposición de carácter administrativa, pero no constituye un ilícito penal siempre y cuando ese 50 o ese 25% se demuestra, se compruebe que realmente se, se ejecutó. Inclusive lo, las personas a las cuales... Eh, le, le atribuían los contratistas del ayuntamiento que le atribuyeron eh, ser bajo esa modalidad que tenían obras, que su presupuesto original había sido... ¿Usted modificado? tenía vínculo con la parte de la inversión y de la construcción? No, no, no, no, no no bajo ningún concepto. ¿Nunca lo tuvo? Nunca lo tuvo. Nunca. Entonces, estuvieron en el tribunal, inclusive, muchos testigos a cargo, presentados por los creyentes como por el propio Ministerio Público, y todo al final coincidieron en esa parte. Gracias, Tú. Gerson. Muchas gracias. Gracias, gracias, bueno, gracias por Gerson. estuvo con nosotros, Gerson. Muchas gracias. Mizarro. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí en De